Eh, bueno, soy Caer Vergara, eh, estoy a cargo ahora del lanzamiento de Crash Bandicoot que se lanza en Switch y en Xbox One el día de hoy y ya está disponible en todas las tiendas para que puedan ir a comprarla. Bueno, en este juego vienen los tres juegos originales que se lanzaron en PlayStation 1 que son Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, eh, Cortex Strikes Back y eh, Crash Bandicoot 3 Warp. Eh, son los juegos clásicos remasterizados. El juego ha sido súper avalado por la crítica, eh, ganó los juegos, el mejor remake a las ventas lo acompañaron en el primer año de lanzamiento en el PlayStation 4 y por lo mismo también está llegando ahora a las otras plataformas que son Nintendo Switch y Xbox One eh, En este lanzamiento también tendremos eh, cosas especiales que en el fondo son dos etapas nuevas Stormy Ascent y eh, Future Tens que se agregan al lineup de etapas que en el fondo le van a dar un desafío nuevo a los jugadores y también eh, va a estar disponible para los jugadores de PlayStation 4 a través de un DLC. El juego se, está en todas las grandes tiendas, en las tiendas especializadas y de precio de referencia más o menos podrían encontrarlo a $34,99. Los invito a revivir esta experiencia de Grats Bandicoot a, a, a volver a, a jugarlo ahora de un modo mucho mejor con gráficos mucho más lindos remasterizados y perfecto para jugarlo así que los invito a probarlo y ojalá lo puedan hacer desde hoy Un saludo para Paua.cl